Esto va del de comportamiento ético que mantuvo el, acto, el actual alcalde en aquel entonces, en aquel entonces, celebrando y regodeándose de que el ayuntamiento hubiera perdido una sentencia ante el Tribunal Supremo en la que teníamos que pagar nueve millones setecientos 9.700.000 euros, regodeándose delante de todos los medios de comunicación frente a esa pérdida de, de patrimonio público, de esa pérdida de valor de lo público. Señor Azcón, pues ese, ese mazazo a las arcas públicas que usted celebró ante el tiro de pichón nos lleva a nosotros a dudar de su imparcialidad, de su neutralidad en este caso, porque usted ha sido socio, ¿no? Y algún miembro más de su gobierno ha sido socio al tiro de pichón. Con lo cual espero que en cualquier actuación que tenga sobre el tiro de pichón usted se salga fuera. Usted se salga fuera. Lo que no hizo con los bienes de su familia en el, en el famoso caso de... ¿eh? de las propiedades de, de, la, de, la, de la zona que todos conocemos. ¿eh? O sea, que el problema es aquí de ética y de defensa de lo público, algo que usted no ha demostrado en absoluto la defensa de lo público con el comportamiento que lleva demostrando también en la mañana de hoy, como le han recordado, votando en contra de una investigación sobre lo que ha ocurrido con esas oposiciones amañadas. Es decir, que usted sigue en la misma línea de que le, le da absolutamente igual esa defensa de lo público y esa defensa... Por eso, por eso advertimos al señor Serrano. Por eso le he advertido a señor Serrano, como son ustedes tampoco neutrales, tampoco imparciales, ya han demostrado la, la manifiesta parcialidad hacia el tiro de pichón, en este caso, hacia lo privado, frente a lo público, que tenga presente el señor Serrano, del que no dudamos de, su, de que se va a intentar ajustar a la, legal, a la legalidad, que si ese dinero no es reintegrado en su totalidad pues bueno, iremos a los tribunales, iremos a los tribunales, o iremos a la Fiscalía o iremos hasta donde haya que llegar. Y esa advertencia la hacemos aquí bien clarita porque usted ha sembrado unas dudas, pero bien, bien graves en este ayuntamiento gracias, señor sobre señor su presidente. comportamiento.